Las contravenciones de tránsito son irregularidades producidas por la negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de los conductores y deberán cumplir con sanciones tales como la retención del vehículo, disminución de puntos en la licencia y multas en base al salario básico unificado. Los artículos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal nos informan para evitar futuras sanciones. Las contravenciones de primera clase según el artículo 386 estipulan pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado y la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir según los siguientes casos, conducir sin licencia, faltar de obra a la autoridad, exceder los límites de velocidad fuera de rango moderado. También será sancionado con dos salarios básicos unificados, la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir y la retención del vehículo mínimo 7 días en los siguientes casos transportar sin título habilitante o vehículo pintado ilegalmente, conducir con una licencia de categoría diferente y por competencias no autorizadas en la vía pública. Las contravenciones de segunda clase según el artículo 387 estipulan multa del 50% de un salario básico unificado y la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir. De entre las más cometidas tenemos: conducir con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, adolescente que tenga permiso y no cumpla lo normado y exceder el número de pasajeros o volumen de carga. Las contravenciones de tercera clase son sancionadas con pena pecuniaria del 40% y 7.5 puntos menos en la licencia. Entre las más cometidas tenemos llevar a personas en los baldes, detenerse en zonas peligrosas, derramar sustancias en la vía y negarse a brindar el servicio para el cual están autorizados. Las contravenciones de cuarta clase son sancionadas con pena pecuniaria del 30% y 6 puntos menos en la licencia. Entre las más cometidas tenemos faltar de palabra a la autoridad, exceder la velocidad dentro del rango moderado, no utilizar cascos de seguridad homologados, desobedecer a los agentes o la señalización, confiar servicios de transporte a personas no autorizadas. Las contravenciones de quinta clase son sancionadas con una pena pecuniaria del 15% y 4,5 puntos menos en la licencia. Entre las más cometidas tenemos... No usar el cinturón de seguridad para los acompañantes, estacionarse en lugares no permitidos, taxi que no utilice el taxímetro las 24 horas, conduzca en sentido contrario a la vía, ante las señales de alarma o sirena no deje la vía libre. Las contravenciones de sexta clase son sancionadas con una pena pecunaria del 10% y 3 puntos menos en la licencia. Entre las más cometidas tenemos usar el celular mientras conduce, invada vías exclusivas de buses de transporte rápido, vehículo con vidrios polarizados, instalar equipos de video o TV en sitios de distracción al conducir, no portar licencia de conducir. Las contravenciones de séptima clase son sancionadas con una pena pecuniaria del 5% y 1,5 puntos menos en la licencia. Entre las más cometidas tenemos el conductor que no utilice cinturón de seguridad, no mantenga distancia prudente, actividad comercial sobre las zonas de seguridad peatonal, no presentar lista de pasajeros. La Agencia Nacional de Tránsito informa las estadísticas de siniestros en Ecuador en el 2020. Son 467 accidentes de tránsito acontecidos en la provincia de Loja, de casi 17 mil en el país. Los cuatro cantones de la provincia de Loja con más siniestros que incluyen lesionados y fallecidos son Loja, Catamayo, Calvas y Zaragudo. En Ecuador durante el 2020, las cuatro primeras causas más frecuentes de siniestros de tránsito son 5.000 accidentes por distraerse al usar celulares, pantallas de video, comida, maquillaje, etc. Casi 3.000 accidentes por no respetar las señales de tránsito. 2.700 por superar límites de velocidad y 1.200 por producir bajo el efecto de alguna sustancia. El mundo enfrenta una crisis en seguridad vial, agravada si no adoptamos medidas apropiadas urgentes. Por ello, se ha presentado algunos temas que fortalezcan el compromiso en prevención de siniestros de tránsito en el Ecuador y en el mundo. Estos accidentes se pueden prevenir con la colaboración de gobiernos, sector privado y sociedad civil. Por lo tanto, las Naciones Unidas en el tercer objetivo de desarrollo sostenible, ODS-36, busca reducir a la mitad las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en todo el mundo y el ODS 11.2 proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos hasta el 2030.